Así que no me deje sola un solo instante que me calme esta sed de amar tan grande, porque sé muy bien lo que es la soledad. Un amante así. ascienda la piel solo al mirarme que me muerda la boca y que al besarme calme poco a poco mi pasión febril un amante que me muerda los labios y cuando me Hacer es que nunca me había imaginado, que por ello recuerde que amante es quien ama y olvida el pecado. Un amante así, un amante así, un amante, amante así que no deje en mi ser. Ningún vacío que encienda de calor el cuerpo mío Con un amante así sé que seré feliz Y que me haga sentir que no viva un momento si él está distante, una